Hola, Poncho, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto en esta mañana de lunes, iniciado semana, y llegamos con mucha información de los famosos, de los espectáculos de la farándula, de lo que ocurrió este es fin de semana. Y arrancamos con temas locales, y es que desde que arrancó la nueva temporada, el Domo Care 2022, vaya que cada fin de semana, mira, andamos un poco desvelados, pero eso sí, bien bailados, bien desvelados y también llenos de energía, por cómo nos deja justamente este recinto con cada uno de los artistas que presenta este fin de semana. Fue el turno nada más y nada menos que para Los Ángeles Azules, quienes llegaron la verdad a poner a bailar a la gente que llegó a este de este recinto para poder disfrutar de cada uno de los temas de la agrupación que dijo desde Iztapalapa a Domo Care, lo que es cierto y también hay que decirlo porque aquí nos quedamos las cosas, nos sorprendió un poco que a Los Ángeles Azules siempre les va muy bien, esta ocasión empezó bastante flojo en cuestión de público, decíamos oigan ya va a empezar y el público no llega está bastante vacío esto, ya de rato mejoró un poquito la entrada, lo que es cierto es que sí nos sorprendió que no fueron soldados como en ocasiones anteriores que se han presentado aquí en la Sultana del Norte, pero bueno, el público que estuvo presente y que disfrutó de este concierto, la verdad, estuvo disfrutando de cada uno de los éxitos que pusieron a bailar, justamente a cada una de las personas que estuvieron ahí disfrutando. Mira, ahí son parte de las imágenes que estamos viendo. La parte de abajo sí, sí había gente, la verdad, pero arriba se vea mucho asiento, eh, pues solo. Pero vamos a escuchar un poco justamente de cómo se puso este pachangón este sábado con Los Ángeles Azules. Sí. Mire, De este lado nos pescan bailando porque de verdad que el ambiente estuvo bastante bueno. Y hablando de buenos ambientes, lo que ocurrió también este fin de semana fue en Medellín, Colombia, con el tremendo concierto que dio Maluma que de verdad dicen que ha sido el mejor concierto que ha ofrecido a su carrera. ¿Por qué? Porque lo dio en casa, en su natal Medellín y ante miles de personas. Fue un concierto épico y también no solamente por la presentación del cantante colombiano, sino por los invitados. Tuvo muchos, pero mire, la más importante sin duda ahí estuvo en el escenario Madonna. Estaban recalcando de lo mucho que logró sin duda Maluma al convencer y a llevar a Madonna a interpretar dos temas durante esta presentación la verdad es que sí es de aplaudirse porque muchos criticarán a Maluma que si no canta que si tal, que si esto, que tal, tal, tal, bueno la cosa es que organizó un tremendo concierto de tamaño mundial y qué mejor que con la presentación de Madonna como decimos que llegó de manera sorpresiva a interpretar dos temas y también Grupo Firme estuvo presente en este concierto, ahí estamos viendo que ambos estamos pues, compartiendo sus respectivas banderas y es que recordemos que también pues recientemente Maluma había grabado un tema con ellos o ellos un tema con Maluma fueron también parte de los invitados lo cual también crean o no pues le abre puertas y, y obviamente ese más grande el nombre y la proyección de Grupo Firme quienes también estuvieron interpretando algunos temas junto al colombiano, muchos muchos famosos estuvieron pues siendo parte de este concierto pero sin duda como repetimos una y otra vez Madonna fue la que más recalcó en este, resaltó en este concierto allá en Medellín Colombia, más de 60 mil personas disfrutaron de esta presentación y definitivamente pues comprueba que Maluma está en su mejor momento pocos han logrado que Madonna vaya a diferentes lugares para presentarse y en esta ocasión lo hizo nada más y nada menos que el cantante colombiano de Maluma. Bueno, vámonos a más información internacional oiga, llegó un día muy esperado para todos los amantes de la moda o bueno, también de repente lo más feo de la moda, no en todas las ocasiones, lo que es cierto es que hoy llega la fecha del Met Gala este espectáculo que se lleva año con año que el año pasado si no me equivoco no se llevó a cabo por la situación de la pandemia, pero bueno, en esta edición ya están todos listos porque hoy es la fecha, muchos dicen, ¿por qué el lunes y el lunes no se trabaja? No, pues ellos sí, y todavía pagan para ir justamente a ser parte de este evento tan importante dentro del mundo de la moda. Lo que es cierto es que vemos de todo tipo de vestuarios, algunos bastante ridículos, pero la verdad, otros que lucen espectaculares. Ahí veíamos a nuestra mexicana Isa González, quien ha sido parte ya de esta eh, famosa gala y quien repetirá porque justamente ayer muchos famosos estuvieron compartiendo que ya estaban en la ciudad de Nueva York listos en las horas previas preparándose para llegar a esta Met Gala 2022 y bueno pues Isa González también compartía que hoy repite su presentación, les platico que justamente la Met Gala bueno estará eh, llevando a cabo una temática, en este caso continuará la temática del 2021 Estados Unidos como protagonista principal para esta edición los invitados deberán seguir el código de vestimenta de Glamour en White Tie, es decir un derroche de Glamour de la Edad Dorada, así que Hoy por la tarde estaremos disfrutando de esta transmisión y también a través de las redes sociales estaremos compartiendo todos esos looks con los cuales nos sorprenderán algunos para bien y otros para mal, pero sin duda todos dando de qué hablar. Ahí está la información muy al pendiente por la tarde porque por supuesto que lo estaremos compartiendo a través de las redes sociales. En la información de los espectáculos en este lunes mi querida Nayeli, como siempre te dejo, bien informada. Muchas gracias Pocho por esta información y vamos a estar pendiente de qué es lo que pasa obviamente en este espectáculo, obviamente ya habías dicho es el día de hoy, ¿a qué hora más o menos la Met Gala? Ahora México es por ahí de las 5 de la tarde, empieza el desfile allá en Nueva York y por supuesto aquí en México a, la hora, a, la hora, a las 5 de la tarde, okay. la gente puede ya estar al pendiente porque empiezan en redes sociales el desfile de todas estas celebridades. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Poncho. Hasta luego. Buen día.